Bueno, vamos a más opciones. Configuración y privacidad. Tu cuenta. Información de la cuenta. Introduce tu contraseña y confirma. Pon tú el nuevo nombre de usuario. Ahora vamos a por el nombre de perfil. Le damos a perfil y luego a editar. Introducimos el nuevo nombre, algo en la biografía, la ubicación si queremos. Cargamos las fotos. Le damos a guardar.